Pues yo creo que, claro que es útil ir al colegio porque tienes que hacer algo en tu vida. No vas a estar con 13, 14, 15, 16 años tirado en la calle porque no te va a servir de nada en un futuro. Pero también pienso que no es tan útil porque hay gente que tiene demasiados estudios y que tiene un trabajo que no vale nada. Hay gente que tiene menos estudios y tiene suerte y tiene buenos trabajos. A ver, que tiene más posibilidades estudias. Por eso es bueno estudiar. Pero también puedes tener la opción de ir mal en la vida aunque estudies entonces pues si tienes suerte bien, si no pues nada ya está